Otro día más, igual escribiendo letras Sigo por el mismo sueño, sigo con la misma meta Mis canciones nunca cambian y si cambian es de letra Sobresalgo del montón cuando yo suelto mi metra Otro día más, igual escribiendo letras Sigo por el mismo sueño, sigo con la misma meta Mis canciones nunca cambian y si cambian es de letra Sobresalgo del montón cuando yo suelto mi letra No soy divino pero sé pa dónde voy Construyendo mi futuro, no me digas que yo no Puedo ser reconocido pa' donde quiera que voy Es cuestión de echarle a la vida ta cabrón, pero no, no voy a rajar, me voy a arriesgar Para que valga la pena el sacrificio que más da Si no sale a la primera, solo me toca esperar Y si no sale otra vez, yo no paro de intentar Que la vida nunca dura, la vida no es para siempre La vida siempre es segura si tú eres un creyente Si tú eres un cristiano, solo guárdalo en la mente Respeto las religiones, no se metan con mi gente Hay que destacar para ser de los mejores Si tú quieres tanto algo, no lo digas y si propones Que muchos hacen de todo para que que caigas y llores como todo un caballero es mejor que tú el ignores me siento liberado por contarles la verdad encerrado aquí en mi cuarto buscando un instrumental charlatanes que dijeron este ya se va para atrás estoy fuera de problemas viviendo con mucha paz quisiera una máquina del tiempo para borrar mis errores y decir cuánto lo siento si canto mis canciones tú verás que nunca miento yo de las jugadas la verdad que me arrepiento